Buenos días a todos, eh, presidenta, vicepresidentes, estimados convencionales. Bueno, quiero hacer un resumen en tres conceptos de mi vida. Aquí tengo la Biblia, el dinosaurio, vino a su lado y lista al pueblo. Digo esto: soy evangélico, pero también digo que voy con las demandas de la Plaza de Dignidad, las demandas del pueblo. Y digo esto porque los evangélicos no solamente son de derecha, sino que también hay diversidad, para que sepan, para que sepa Chile y para que sepan cada uno de ustedes. Y también saludar al cielo a mi abuelito Luis Andrade Reyes, fundador ...de la Iglesia Unida Metodista Pentecostal. Vengo de Quilpué, del sector de la población Pompeya... ...a representar a las seis provincias con sus 26 comunas... ...Provincia de Valparaíso, Quintero y Puchuncaví, ...Marga Marga, Quillota, Aconcagua, Los Andes y Petorca... ...quienes salimos a las calles y aún siguen saliendo con uno de los gritos, el pueblo, el pueblo, el pueblo, ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Según mi punto de vista, ¿qué es dignidad? Es la cualidad de una persona que se comporta con responsabilidad, con respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Y lo más importante, no deja que lo humillen y lo degraden. Esto es uno de los principales ejes que debe tener la nueva Constitución. Se pueden exigir derechos, mejoras, pero lo que no debe faltar es la dignidad. La emergencia sanitaria vivida en el planeta nos hizo comprender que el ser humano es una especie de plaga que daña todo a su paso. La, la importancia de entender que la salud es una sola salud, que comprende a los seres humanos, seres sintientes y a los ecosistemas es fundamental para sobrevivir. Basta de pensar en el individualismo, de que engañando voy a progresar. No podemos seguir progresando a costa de la destrucción de la tierra, negando la existencia de ecosistemas. Debemos cambiar a un modelo de desarrollo que se enfoque en el buen vivir de todos los seres que habitamos en este territorio. La descentralización es muy importante. No solamente los bienes hay que descentralizar, sino que la salud, educación, conectividad digital, autonomía de los gobiernos locales y más. Ahora les voy a mostrar un video en donde recuerda de dónde venimos. Nosotros no venimos del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, que fue una jugada desesperada de este gobierno sino que venimos del 18 de octubre cuando la gente se alzó a las calles. Vamos, Carlos. Un día tranquilo. De pronto, un estallido, una revolución. El alza en el precio del metro colapsó la tolerancia de la gente y los niños fueron los primeros en tomar acción, evadiendo. No eran solo 30 pesos en el alza del metro, sino 30 años de abusos en el miserable sistema neoliberal. El presidente Piñera y su primo, el ministro del Interior Chadwick, decidieron reprimir en vez de escuchar. La policía golpea brutalmente a los estudiantes, pero los niños no están solos, Hombres y mujeres se levantan a marchar Hoy les rendimos tributo a ellas y ellos Porque sabemos que la convención constitucional no sería posible Sin todas y todos los manifestantes Que perdieron su vida por la represión policial Queremos que sepan que seguimos aquí Seguimos en pie Hasta que la dignidad se haga costumbre Ahora quiero hacerle un homenaje a los caídos Nombrando sus nombres: José Francisco Reyes, Yochua Osorio, Presente. Alex Núñez, Presente. Manuel Rebolledo, Presente. José Arancibia, Presente. Eduardo Caro, Presente. Daniela Carrasco, Julián Pérez, Presente. Manuel Cordenio, Eduardo Soto. Romario Veloz, Presente. Renzo Barbosa, Presente. Andrés Ponce, Presente. Juan Coro, Presente. Paula Lorca, Presente. Joel Triviño, Maintens Mag, Presente. Mariana Díaz, Presente. César Mayea, Manuel Jesús Muga, Presente. Kevin Gómez, Luis Salas Presente. Alicia Cofré Grace Molina Presente. Michael Yagual Presente. Germán Aburto Presente. Javier Cornejo Presente. Robinson Gómez Presente. Abel Acuña Presente. Kevin Vega Presente. Mauricio Fredes Presente. Cristian Tapia Presente. Jorge Mora Ariel Jesús Moreno, Presente. Danilo Cárdenas, Presente. Alexis Aguilera, Presente. Cristian Valdebenito, Presente. Aníbal Villarroel, Presente. Francisco Martínez, Presente. Camilo Miyaki, Jaime Beizaga, Ángela González, Presente. Pablo Marchán, Isidora Bravo. Y hace unos pocos días, Denis Cortés, ahora, sabemos que no hemos ganado nada, y así como no hemos ganado nada, lo ganaremos todo. Arriba los que luchan, única solución,